Bueno, muy bien, teníamos información de último momento con Diego Esteves. Novedades del actor Fabián Llanola. Exactamente, recordemos dos denuncias en marcha, una que tenía que ver con Fernanda Meneses y la otra con Viviana Aguirre. Fernanda Meneses, actriz, Viviana Aguirre, la locutora que lo denunció en la justicia y cuya causa avanza ahora fue sobreseído Fabián Chanola en dos de los cuatro hechos denunciados por Fernanda Meneses, los dos sí. que seguían en pie, sobreseído uno, que había ocurrido a fines de 2011, según la denuncia, habría ocurrido, ¿no? Sí. Según la denuncia de Fernanda Meneses, un abuso sexual en el departamento de ella, con penetración fines de 2011. Y el otro, en agosto de 2017, en un camarín de Canal 9, donde ella había denunciado haber sido tocada por el actor, y además pesada, lógicamente, en contra de su voluntad. ¿Qué dijo la justicia? No se pudo probar que ninguno de los dos hechos haya ocurrido. Estamos viendo el documento exclusivo sí. eh, de A la tarde. Y dio algunas precisiones, lógicamente, el juez fundando este sobreseimiento. Dijo que Viviana Aguirre en el hecho 1 no pudo precisar la fecha exacta. Sí dijo fines 2011, pero no pudo precisar la fecha exacta que dijo que la había atendido una terapeuta de nombre Andrea Latieri. Sí. Bueno, la terapeuta declaró y dijo que jamás la había atendido. La pericia, también el juez se apoyó sobre la pericia, que concretamente en una de sus conclusiones dice no tiene signos compatibles con abuso sexual, que fue lo que ella había denunciado en el hecho en número uno, y que en el hecho dos, este que, ocurri que habría ocurrido... ...en el camarín de Canal 9, ella en un momento relata... ...que alguien golpea la puerta, que piden que abren... Sí. ...y que Fabián Llanola le habría tapado la boca y dijo... ...mi amor no pasa nada, tranquila, Sí. Por, lógicamente porque... ...según Meneses ella estaba gritando y pidiéndole... ...que parara con su accionar. Ningún testigo se logró convocar para probar el hecho... ...este que acabo de relatar y después el juez... ...algo polémico sí. a mi entender... Dice que, básicamente, la denuncia se debió a discrepancias, textuales palabras, discrepancias laborales. Discrepancias laborales. Discrepancias laborales, que eso sí. habría sido lo que motivó en parte El enojo una bien. de las denuncias de Fernanda Bueno, Menezes. de las cuatro denuncias que pesaban sobre Chanola, ahora, quedan solamente dos. Sí. ¿Cómo? sí dos. dos que hay eh, falta de mérito, las otras dos. Ya habían dictado la falta de mérito. Eran cuatro de parte de Fernanda Meneses. Cuatro. Ah, perdón, sí. En dos habían dictado la falta de mérito, había sí. quedado sobreseído, y había dos en pie de Fernanda Meneses. Sí. Bueno, la justicia dijo sobreseído. ahora, hoy, sobreseído, sobreseído en esa 12. Es decir. Entonces, con Fernanda, Fernanda Meneses, Meneses no ya no hay ningún tipo no. de cuestión, a menos que ella vuelva a. a es que a ya, apeló, una domina, ya, no, ya no. Ya apeló ya no. y la cámara dijo. Muy bien. No hay. Eh, bien. Bien, ¿hablaste con Yanola, Mati? Hablé con Fabián después de esta noticia. Y lo que me dijo fue lo siguiente, Matías, estoy bien, contento, de a poco se va sabiendo todo lo bien que me comporté con esta mujer Ajá. y se acerca a la justicia. En estos días hablamos, vamos a hablar, dando a entender que ya no se va a mantener oculto. Sí, porque su abogado, decía, su abogado sí. decía que él no iba a hablar hasta que no se aclare esta situación y ahora él pretende salir a hablar